Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competentes. Muchísima suerte a todas las personas que apostaron para ganar en la noche de hoy. Recuerda que los resultados de las loterías y sorteos puedes consultarlos en nuestra página web www.record.com.co. Bien, se han detenido las balotas. Primera balota, número 9. Segunda balota, número 3. Tercera balota, número 2. Cuarta balota, número 0. 9320. 9320 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que apostaron y ganaron con este número.